Entonces, para poder adelantar este proceso, um, quiero compartir el vocabulario que está utilizando en, um, en el nuevo reglamento y también lo que está utilizado uh, a través de Tuning, que es um, uh, un acuerdo entre todos los países de Europa y América Latina para poder uh, trabajar hacia um, un cumplimiento uh, de una malla basada en, en competencias. Um, se han confundido un poquito la gente por las palabras, uh, porque antes tuvimos un sílabo que dijo objetivos y después dice competencias, ahora piden resultados de aprendizaje. No es distinto, no es diferente, simplemente son distintos pasos en el mismo proceso. Al entender los objetivos, um, tú puedes expresar objetivos en forma de competencias y competencias educativas no son nada más y nada menos que el conjunto de conocimientos, datos, fechos, hechos, um, teorías, personajes, lugares, no destrezas que son la aplicación de esos mismos conocimientos y actitudes o valores, lo que sería, por ejemplo, apreciar el trabajo en equipo o valorar eh, la perseverancia en la investigación educativa, o que sea. Entonces, al momento que tú decides cómo vas a medir esos logros um, um, de las competencias o lograr, uh, cómo vas a lograr uh, medir o, o mostrar evidencias a través de rúbricas o otras herramientas de evaluación, al momento que tú decides esto um, y después lo haces, después allí tienes los resultados o los logros de aprendizaje. Los logros de aprendizaje simplemente es la medida del cumplimiento de las competencias. Entonces, ojalá que no nos confunden por esos, esas palabras. Lo que me parece que está bastante um, claro de parte de lo que son los, um, los del CES es que al solo listar competencias, lo que era el pedido anterior, solo estamos mostrando o, o estás indicando una promesa. Voy a hacer esto. Al momento que tienes indicado los resultados de aprendizaje, estás eh, realmente indicando, esto es mi evidencia que sí logré. Y eso es lo que es más importante. Bueno, cualquier persona puede listar en, en papel, en un lo que lo que prometo hacer. Pero si te pregunto, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cuál es la evidencia que yo puedo ver que realmente indica que sí has logrado esto?, esos sí son los resultados del aprendizaje. Por ende, hemos cambiado el vocabulario porque es bastante más preciso y nos lleva más allá de lo que son promesas para mostrar evidencias. Y eso sí es la razón por el cambio de, de esas palabras. Entonces, solo para re, re, um, uh, reiterar lo que son las definiciones, conocimientos son datos, fechos, hechos, eh, destrezos son la aplicación de esto y actitudes son valores o lo que son actitudes hacia o perspectivas hacia la misma materia. También pedimos esto no solo para cumplir con lo que sería el reglamento, pero también para ser mejores docentes. si sí, es, es vital todos los niveles de, de sabiduría. Es importante tener conocimientos, es importantísimo tener destrezas, pero también es muy importante tener las actitudes apropiadas por la materia. Eh, al hacer esto, nos ayuda en el mapeo mismo de ver si hay carreras que solo enseñan contenido, o sea, teorías, hechos, datos, fechas. Y es importantísimo reconocer que a este nivel, realmente ya, ya ahora no necesitamos docentes, porque existe Google, existen otras maneras de saber la información. Entonces, si la única cosa que tenemos en nuestro maya, eh, son cursos que están absolutamente llenos de contenido, de conocimientos, de fórmulas, de datos, de, de contenido memorística. Eso no es un nivel universitario. Tenemos que mostrar que a cierto nivel tenemos destrezas, que son eh, la aplicación de esos mismos conocimientos, que los chicos tienen la práctica y saben cuándo y dónde utilizar esta misma información. Es bastante más elevado en términos de, de, de pensamiento. Um, ¿Por qué? Porque destrezas implica, no puedes aplicar información si no conoces, entonces ya hay una, un, una presunción que si tienes una destreza es porque ya tienes conocimiento también. ¿no? Y más así el corazón de, de la asignatura tiene que ver con es, lo que es actitudes. Um, si ves un perfil de un estudiante de de, de la institución o de una carrera, casi nunca vas a haber listado conocimientos, algunos destrezas sí, pero la gran mayoría de lo que es un perfil de egreso de un estudiante que ha cursado eh, estudios o una carrera es realmente lleno de actitudes es una persona um, que sabe comunicarse bien eso sí es una destreza, pero también que valora lo que es uh, el trabajo en equipo que, que tiene perseverancia Um, en, en buscar la verdad dentro de su campo, de aplicar la mejor información o, o apreciar lo que es eh, mantenerse al día para ser van, uh, a la vanguardia en su, en su campo, ¿no? Um, también es una persona que, que, que valora lo que es el, el ser aprendiz a lo largo de la vida. Lo que buscamos es, es no solo llenarles con contenido, los estudiantes, pero que ellos lleguen a ser aprendices a lo largo de la vida porque ama lo que es el aprendizaje, porque hemos uh, logrado meter adentro de ellos esta este, este, uh, inquietud sobre, sobre el mundo, sobre la vida. Entonces, esperamos que... También estamos tratando de llegar a ese nivel de, de actitudes y valores con los chicos, no solo al nivel de conocimientos. Es por eso que separamos no solo conocimientos, otras actitudes, no solo queremos pararnos a ese nivel de conocimientos. Ya no somos la sociedad de... De, de, de tener datos y fechas, pero también tenemos que formar buena gente, gente que le gusta eh, y ama lo que hacen a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, eso es el razonamiento atrás de esto. También para justificar la planificación basada en esas competencias, conocimientos, más destrezas, más actitudes, el conjunto de... Si te pregunto si hay algo que enseñes que no es un conocimiento o que no es una destreza o que no es una actitud, yo creo que va a ser imposible uh, identificar algo, o sea, datos, fórmulas, fechas, uh, las cosas que son contenido de tu clase, que, que obviamente eso sería más claro. Eso sí son contenidos uh, puros, esos son conocimientos. Uh, que tienes el elemento práctica, yo creo que los destrezos son muy claros. También lo que puede ser un un currículo escondido, pero lo que estás tratando de, de formar pensadores críticos que, que valoran y, y saben dar recomendación entre ellos, eh, o lo que es a, a apreciar, uh, lo que es la, la comunicación con precisión, o, o, tener, o no tener miedo, o tener un coraje intelectual. Todas esas cosas son actitudes. Entonces, si reflexionamos bastante... Uh, o, o tuvimos más tiempo y yo, yo les pido que por favor liste todo lo que enseñen en, en su aula yo creo que eh, van a encontrar que sí se puede categorizar por conocimientos, destrezas y actitudes um, además eh, está aceptado esa terminología por uh, varios otros docenas de países alrededor del mundo entonces por eso eh, estamos utilizando la palabra competencias en ese sentido pero sin perder lo que es este... Um, concepto de que no es distinto hablar de resultados de aprendizaje de hablar de competencias, son distintos niveles en proceso o sea, resultados de aprendizaje es la medida de los logros de competencias entonces ojalá que esto sí estamos claro en esto y no, no nos confundimos con las, las palabras ahora. También importante reconocer lo que sería eh, evidencias a los niveles más macro, recuerde que hablamos de lo que sería um, Um, comenzar en el mundo ideal, venimos del macro y bajamos hacia el, el micro y la planificación diaria. Si empezamos a nivel más macro en términos de educación, existen ciertos eh, pedidos internacionales, lo que es el programa de tuning, lo que pide was lo que pide Chile, que son realmente muy coherentes de lo que está pidiendo Ecuador a través del um, del plan de buen vivir, de la constitución, lo que son de, del reglamento, realmente son casi igualitos en lo que piden. Entonces, um, esas son, o sea, realmente competencias de cualquier universitario, lo que estamos acordado entre países en el mundo. O sea, si, si tienes la suerte de llegar al nivel universitario. Uh, tenemos ciertos mínimos esperados, ¿no? Y eso se evidencia a través de lo que es el mapeo, ¿no? Pero cuando llegamos al nivel institucional, tenemos que tomar todo lo que pide a este nivel, más cualquier otra particularidad que tenemos um, en, en la UDLA. Por ejemplo, en, en la UDLA, al revisar lo que es uh, la misión, visión y perfil de egreso, de la UDLA, vas a encontrar, eh, y es muy parecido a lo que encuentras en la ESP, en la San Francisco, que hay un elemento de eh, liderazgo, emprendimiento, que no se encuentra a ese nivel eh, internacional, que es muy interesante, pero es particular en nuestras instituciones, por eso nosotros agregamos uh, otro objetivo, otra competencia más al nivel institucional. De ahí la carrera tiene que responder a todo lo que está pedido aquí arriba, más cualquier particularidad que se encuentre en la carrera. Por ejemplo, en educación inicial bilingüe, tenemos que entender que hay competencias, por ejemplo, de, eh, de conocimiento de bilingüismo, que es una competencia que nadie te pide aquí arriba. Bueno, también en la institución te, te exige inglés de conocimiento de educación bilingüe, no es de ser bilingüe, es de entender lo que es educación bilingüe, como por ejemplo enseñar lectura de escritura es distinto um, en niños bilingües que monolingües, eso es particular, es una competencia particular a la carrera de, de educación, ¿no? Y de allí, recién debemos llegar a lo que es el nivel de sílabo lo que sería en cada asignatura, tenemos que decidir cómo esta asignatura contribuye a lo que es nuestro perfil de la carrera y cómo la carrera contribuye a lo que es el perfil institucional y cómo al nivel institucional eso contribuye a lo que es el ciudadano ideal que buscamos en Ecuador que también es un ciudadano internacional. Entonces la idea es que estamos trabajando a diferentes niveles de objetivos que se puede ver en competencias que que se van amontonando. Esos son los más globales. Se van a llegar a un nivel bastante particular cuando ya llegas a tu syllable o lo que es el trabajo diario de la clase. Eso sí, llegas a tener información bastante más particular y bastante más eh, detallado Aquí a ese nivel estamos expresando cosas como comunica bien, Uh, o lo que es uh, una persona ética. Eso está bastante global, pero cuando llegues aquí vas a indicar que es una persona que puede um, identificar las leyes um, um, de la educación inicial y que se puede uh, escribir un ensayo um, comparándolo con los derechos humanos internacionales. Entonces vamos a ir de lo más global hacia el más particular. Entonces, ¿por qué estamos planificando? Espero que ustedes, especialmente en educación, ustedes aprecien lo que es la, la importancia de la buena planificación en el aula. Sí podemos meternos en el auto e irnos cami o sea, andando, pero si no sabemos dónde queremos irnos, si el auto no está en buenas condiciones, si no está con gasolina o, o el motor no está corriendo bien, y si no tenemos mapa, <ríe> entonces... Puede ser que llegamos, puede ser que llegamos, pero lo más probable es que con un poquito de planificación vamos a poder concentrar en la enseñanza. Cuando estamos con los chicos cara a cara, nuestro deber es responder a sus necesidades. Entonces, al tener la planificación organizada antes y tener todo el diseño um, curricular pensado anteriormente, podemos ya llegar a la aula y poder concentrarnos en el estudiante y sus necesidades. Quiero que ustedes tengan esto súper en contexto. El diseño de la clase es un elemento muy, muy importante, pero no es todo. ¿ok? Entonces, nos avanza bastante en nuestro, um, nuestra enseñanza, pero quiero que ustedes um, saben que al tener el syllabus perfecto, no te hace el profesor divino, hace o sea, el mejor profesor en el mundo. Es por eso que al tener un syllabus maestro es, es muy bueno, pero no significa que yo pueda entregar eso a cualquier persona y logran enseñar bien, porque puede ser que están faltando esos elementos. Entonces, el diseño de sílabos solo nos confirme que tenemos un, un blueprint, tenemos un plan, tenemos un, una ruta, pero no nos garantiza lo que es una excelente clase. Entonces, ojalá que eso también está contextualizado. Eh, sabemos que hay varias diferentes maneras de ser buen profesor, pero algunos elementos muy fundamentales tienen que ver con una buena planificación también. Entonces, al resumir, entonces, eh, decidimos que planificación inversa significa comenzar con el fin en mente, que el primer tapo de esto es identificar los resultados eh, deseados y eso se pueden expresar como competencias. Y que las competencias solo es el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes. ¿Ok?